Me parece increíble, pero me alegra mucho que haya pasado. Bob's Burgers tiene una película y se estrena en cines este 26 de mayo. La comedia, que tiene 11 temporadas disponibles en Star Plus, recrea en la pantalla grande lo que es un buen episodio de la serie. Combina el humor con la música y le mete algo de corazón. No se requiere haber visto la serie para disfrutar de la película, aunque claramente haber visto algo ayudará a disfrutarla aún más. En esta ocasión, una cañería de agua crea un enorme hoyo justo enfrente del restaurante, bloqueando la entrada indefinidamente y arruinando los planes de la familia Belcher de tener un un verano exitoso. La película básicamente es un episodio más, pero agrandado. Conserva sus tradicionales elementos musicales, su humor irreverente, su ternura y su estilo de animación. A pesar de la popularidad de la animación 3D, el equipo creativo se mantuvo en la idea de conservar la animación 2D y se ve espectacular en la pantalla grande. La serie siempre ha sido muy colorida y aquí los colores vibran. Fans de la serie disfrutarán al máximo de este mega episodio convertido en película que es fiel a su estilo y que también es una muy buena entrada al universo de la familia Belcher para los no iniciados. Le doy tres estrellas y media de cinco.